negro como contrapartida naturalmente va contra... ah cayó a ah, pa pa pa, ah, pa ay, dios, dios dios no